vamos a ver ahora la barra de herramientas lateral la barra de herramientas lateral es una utilidad que nos ofrece OpenOffice que queda a la parte de la derecha del procesador de texto que tiene es como una agrupación de cuatro barras de herramientas que sería la barra de propiedades, la barra de estilos y formato la galería de imágenes y el navegador si pasamos a verlas en el procesador de texto eh, la barra de herramientas debería salirnos aquí a la derecha. Si no se visualiza, quiere decir que no ha sido todavía habilitada. Entonces vamos al menú principal, ver, y activamos la vista de la barra lateral. En el momento que la tenemos ya activa, vemos que la barra de lateral aparece a la derecha. La podemos ajustar en anchura arrastrando la barra de separación vertical. La podemos ocultar. Y la podemos visualizar dándole clic a la zona de puntos que tenemos en esta barra de separación. Y vamos a ver las diferentes barras que, o las diferentes herramientas que nos ofrece. Por defecto, tenemos la barra de propiedades. Tenemos debajo la de estilos y formato, donde podremos trabajar pues, con estilos de página, estilos de párrafo, estilos de carácter. Tenemos también la galería. En la galería, pues tenemos diferentes colecciones de gráficos de uso abierto donde podremos ir incluyendo pues, los diferentes elementos en nuestros documentos y los podemos controlar con tamaño como nos interese bueno, también tenemos eh, la barra de navegación, aquí tenemos el navegador y el navegador pues nos va a permitir navegar en los diferentes elementos que tengamos incluidos en el documento. El navegador lo comentaremos más adelante. Si trabajamos de forma habitual con las mismas imágenes puede ser muy interesante la personalización de la galería de imágenes. Eso nos va a permitir guardar dentro de lo que sería el procesador de texto las diferentes imágenes de uso habitual para localizarlas más fácilmente a la hora de trabajar con nuestros documentos. Vamos a ver cómo se haría. Abrimos el, la galería de imágenes y en la galería de imágenes vemos que ya hay una serie de temas por defectos en los que ya están configuradas pues, una serie de imágenes que nos pueden ser de más o menos utilidad y podemos crear nuevos temas. Si por ejemplo queremos crear un tema de los logos corporativos pues, que utilicemos en nuestra empresa o que vayamos a trabajar de forma habitual, localizaríamos... en la unidad de disco duro donde están los logos y simplemente pues arrastrando simplemente arrastrando los diferentes logos que queramos utilizar los tenemos ya incorporados en la galería de imágenes Si nos fijamos, lo que estamos haciendo es incluir, los, eh, incluir la ruta de eh, dónde están los logos en el disco duro. Entonces después no, no deberíamos modificarlos de esas zonas de almacenamiento. Entonces ya cuando queramos incluir alguno de esos logos dentro de nuestros documentos, pues ya simplemente arrastramos, ajustamos los tamaños como habíamos hecho anteriormente con las otras imágenes y ajustamos la posición y vamos trasladando y vamos utilizando los diferentes logos o las diferentes imágenes en el documento. Esto puede ser de mucha utilidad cuando tenemos que trabajar pues, de forma habitual con las mismas imágenes pues, para agruparlas y tenerlas pues, fácilmente accesibles para los distintos documentos con los que nosotros vayamos trabajando. Estas imágenes eh, quedan almacenadas en la instalación de la máquina en la que se hace el arrastre. Entonces eh, si después trabajamos en diferentes máquinas, en diferentes equipos, no, te, no encontraríamos este tema con las imágenes sino que tendríamos que volver a cargarlo ah, eh, las imágenes sí que quedan salvadas en los archivos si salvamos el documento vamos a llamarle prueba salvamos el documento y si abrimos un documento nuevo abrimos un documento de texto nuevo pues veremos que efectivamente en la galería de imágenes si vamos a localizar el tema que acabamos de utilizar ahora pues encontramos ese tema con las diferentes imágenes que hemos incluido. En el siguiente vídeo vamos a trabajar con la barra de estado.